Bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana, como la nueva serie Superman que se emitirá a través de la plataforma de Adult Swint. También el nuevo récord que tiene la película de Super Mario Bros. Esto y mucho más aquí en Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. Bienvenidos. Esta primera noticia trata Solas hermanos bros Sí, Mario y Luigi han superado a Frozen Una franquicia de Disney Llegando a 367 millones de dólares hasta el momento Posiblemente de una imagen de, de cuánto lleva actualmente Pero bueno, la cosa es que ha superado a Frozen En sus primeros 5 días Pues Frozen ha llegado a 358 millones de dólares Con su segunda entrega esto va a entender que las franquicias de videojuegos podrían llegar al cine y los de superhéroes ir pues recesando un poco por un tiempo antes de volver. Pues mucha gente rumorea que posiblemente haya una segunda película, pero todavía no lo ha confirmado Illumination ni Universal. Esperemos saber qué sucede de aquí en adelante y pues gracias a los hermanos Bros, Mario y Luigi, porque han hecho que la taquilla cambie o oh pues que lo vieron éxito. Esta segunda noticia se trata sobre The Clone High, una serie de televisión que pues estuvo emitiéndose por el canal de televisión Adult Swim, pero que fue cancelado. Pasaron casi 21 años para que volvieran a renacer esta serie de televisión con su segunda temporada y continuación de su historia. Esta serie de televisión se trata sobre clones de figuras históricas y vemos sus conflictos como adolescentes. Pero bueno, esta serie de televisión llegará a la plataforma Max próximamente con su segunda temporada. Si quieren ver el primer episodio, por ahí lo pueden encontrar por internet. Se filtró hace unos meses atrás. Hey. Esta tercera noticia trata sobre el demonio de Tasmania. Sí. En esta nueva película de Looney Tunes vemos al demonio de Tasmania ayudando a un hurón porque su padre fue secuestrado y robaron todos los suministros de comida de su familia. Aquí vemos esta loca y divertida aventura del demonio de Tasmania ayudando a este chico. Llegará próximamente en digital en junio de este año. Espero que disfruten esta loca y divertida historia del demonio de Tasmania. Esta cuarta noticia se trata sobre Stranger Things. Sí, la serie de televisión emitida por Netflix tendrá su nuevo spin-off. Será producido por los hermanos Doffer. Y en una entrevista dieron a conocer que están muy entusiasmados porque esto siempre lo habían soñado y lo habían ilustrado y querían buscar un estudio el cual pudiera producir esta serie de televisión. Y los encargados de hacer esta animación son Flimback, una productora de animación que actualmente ha estado trabajando en series de televisión como Moon Girl y Devil Dinosaur. Una serie de televisión que la pueden encontrar ya mismo en la plataforma de Disney+. Plus. Pues veremos próximamente esta serie y veremos de qué se trata. Todavía no han dicho ninguna sinopsis, pero que están trabajando en esta serie. Esta quinta noticia se trata sobre Superman Sí, la nueva serie de animación que saldrá para Adult Swim Aquí veremos a un joven Clark Kent conociendo a Jimmy Olsen y al amor de su vida, Luis Lane Aquí vemos diferentes supervillanos en su época de juventud, todo lo que es relacionado a este Superman Adicional a la nueva serie de animación de Superman, pues saldrá... O tradicional Pues el creador de Dexter y Samurai Jack Sacará una nueva serie Llamada The Unicorn Warriors Eternals Esta serie de animación trata sobre un grupo de guerreros Que lucharán por defender este mundo De seres de otros universos Una guerra eterna pues Espero que disfruten estas dos series de animación Que saldrán próximamente en Adult Swing Bueno, y eso fue todo esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias. Tunes. Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales. Recuerda que en YouTube puedes encontrar un botón por ahí de información. Donde puedes encontrar la lista de reproducción de los videos anteriores. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto fue Pasa Cuando Sucede. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.